Bueno, el otro día os enseñé las piscinas de mi pueblo y hoy me he venido aquí. Como podéis ver, está con, bueno, hay bastante gente, pero no hay demasiada gente, así que, nada. Se me ha ocurrido que voy a grabar con Majo el, el tag del verano, me van a ayudar mis primas, que son estas dos que están aquí con el móvil. Ah, están las dos con el móvil. Y Majo está aquí tumbada a la Bartola, pero bueno, en fin. Ahora os enseño nuestro tag del verano. A ver, que vamos a hacer el tag del verano. No sabemos las preguntas porque tenemos de ayudantes. Mi prima me está grabando y nuestra prima me va a leer las preguntas, entonces no sabemos qué preguntas son. Vamos a ver. Yo me las he bajado, pero no las he leído. Venga, ¿eh? a ver, ver empezar. ¿Helado pregunta. o granizado? ¿Helado o granizado? Yo, no se puede mezclar las dos cosas, si no yo las mezclaba, <risa> pero bueno. Helado. helado. Helado. Pero helado, helado de. Helado el de verdad, no la mierda esta del Magnum, que vas a comprar ahí, lo Oye, ves la foto, es verdad el la foto. El Magnum bien, bueno, que está. pero en la foto es así de grande y luego lo compras y así hecho. Ya chico. el mini. <risa> <risa> Bueno, helado grande, ya está. Venga, segunda pregunta. ¿Piscina o playa? Playa. Las dos, también. Claro, no, Oye, hay no que vale. elegir Venga, una, vale, vale. si no también digo yo las dos. Como estamos en Almería, playa. Pero Ay, si estuviéramos en mi pueblo, mira, enfoca pa' Enfoca pa' ahí. Piscina como esta, pues no me digáis vosotros que no estaría en esa piscina. Venga, ya está. Tercera pregunta. ¿Protector solar o bronceador? Protector. ¿Qué diferencia hay? Porque el bronceador a lo mejor el no lleva bronceador si es fuera aceite. Claro, que está chicharra o no te sí. chicharra? No, nah, no, nah, yo el para aceite friyiste. yo el aceite para frir patatas. Yo voy y a. Decir... <risa> Protector. Protector, que es como la leche. Más light. <risa> gorra o gafas? Yo gafas. Gorra, gorra. ¿Gorra por qué? Porque no veas como canieta el sol en la playa. Cuando yo gafas porque me desvelo y me, se me engurruñen en los ojos, se me ponen así. cuando no Otra más. ¿Sabes nadar? Sí, no joder, sí sé nadar. Yo nado mejor que Willy, la ballena esa de liberada a Willy. Nado muy bien. Mayo floto, tengo tendencia a flotar, así sí, que nado bien. Sí, una boya. <risa> Otra más. ¿Bañador o bikini? Para ti no vale, pero bueno, para las mujeres sí. Me da igual. Depende de bikini más. Yo es que si me pongo bikini van a mirarme raro. Todo el bañador. <risa> bañador, ¿qué más? ¿Con qué calzada estás más cómodo en verano? ¿La chancla? Yo con chancleta o descalzo. No, descalzo no que... La... Oh, y a mí descalzo me encanta ir Yo descalzo no porque las piedras... me Tengo los pies muy sensibles. Yo sí. tengo el pies de bailarina. Sero. Vamos a ver. La bailarina es de pies sensibles, perdona porque hay callos, los pies. <risa> Así que... En fin, ya, ya está, venga, pues... Oh. Eh, Chancletas. ¿Bebida preferida en verano? Hostias. El tinto de verano, porque oh, es tinto sí. de verano. Uy, no, el remojito. Bueno, ¿Y qué es eso? Manzanilla con spray. Oh. Manzanilla no manzanilla de té, manzanilla de Manzanilla de de, de, de tacatá. Vale, vale. Es que mis primas son de aceite y la manzanilla igual piensan mm. que es una hierba. Sí, y la Hay bolsa de, de manzanilla no. No, es que vas a Sevilla y tienes una manzanilla y la has cagado ya. Si te duele la barriga, <risa> luego en vez de... Te va a doler la barriga y la cabeza, ¿sabes? <risa> Un dos por uno. Un dos por uno. Venga, otra. Prenda de ropa preferida en verano. <risa> <risa> Ninguna, si en verano es solo la ropa. La, el bañador. El bañador, para mí el bañador, que lo pongo sí, en verano siempre. Mm. ¿Mes en el que te vas de vacaciones? Es Está en pero yo nunca me voy de vacaciones, casi nunca. septiembre, Se... yo me iría en septiembre. Pero el mejor mes es en septiembre, menos calor. Otra, venga. ¿Tiempo que estarás de vacaciones esta vez? Bueno, me quedan... Ahora vale, estamos una semana. Sí, pero ya llevamos, nos quedan cuatro días. Muy bien. Que cuando suba el vídeo ya estaré trabajando como un negro, pero bueno. Ya está. Siete días. Vuestra tapa preferida para comer en una terraza. Las croquetas Uy, sí. Sí, sí. Yo el cachopo. <risa> <risa> me a la ta yo me da igual la tapa. Yo me da a la tapa. Que sea la tapa como una ración y me vale. Ya está. A lo gordo. A lo gordo. Como si me ponen callos no, en agosto, verdad, me da igual. A me gusta mucho los rejos. Ah, los rejos. me gustan mucho, sí. Y el gallo Pedro. Eh, que ¿Color es un pescao, de esmalte ¿no? preferido para el verano? Has dicho? ¿Color de esmalte preferido para...? De sí. cara llevo rosa y rojo. Así que cualquiera. la verdad. Yo es que, es que no me pinto porque me gusta ir natural. <risa> <risa> <risa> ¿Y vuestro perfume preferido? mi perfume preferido sí. para el verano ¿y a dos o domingo? de yo me pongo en y luego ya el perfume fuerte eh... ¿Cuál es el a mí el de verano el olor a fritanga del pescado frito es ¡Oh, mi el de oh, qué guarra, ¿eh? no me acuerdo ahora del nombre ¿Qué? ¿cuántas quedan? dos quedan ¿no? dos preguntas sí. labial favorito para el verano Labial favorito. Sí, A mí me gusta mucho el de bourgeois el rojo. Era antes más de Maybelline, pero Maybelline me enteré que estaban. se sabe la marca? Porque en casa, madre mía, si en casa parece que tenemos el Druddy, ¿qué me estás contando? Ahora, bueno, pues no sé, yo no sé, ¿tú cuál? El Rosa palo, creo. El Rosa, Rosa palo. Y la última, ¿haces alguna dieta especial en verano? <risa> <risa> Ay, yo este año la única dieta que he hecho ha sido el confinamiento, estar tres meses encerrado con María José y comer menos que en un campo de concentración, pero por el resto tampoco... No, ahora en verano hay que dejarse un poco libre. Yo como no me pongo bikini, no tengo que hacer dieta. <risa> Aunque todos los cuerpos son cuerpos para bikini. Sí, claro. eso es verdad. Bueno, me el video, ¿no? bueno si que... os ha gustado, suscribiros, dadle like, comentad y esas cosas. Pues ¿no? que bien te lo sabes, ¿eh? <risa> <Ya sabré. risa>